par de días subir un video de este tema el cual veo que recibió un apoyo brutalmente iximo de es verdad os digo muchísimas gracias a toda la gente que apoyó ese video y me alegra que haya sido de vuestro agrado por lo cual por mínimo aquí les traigo la tercera parte de este mismo tema y antes de comenzar les recordamos que subimos un nuevo video cada lunes o viernes después de la medianoche así que así que suscríbete activa la campanita y sea si así un habitante más de este mundo creepy ¿Qué tal? Buenos días tardes o noches los saluda su amigo y su administrador de este mismo canal sin más preámbulos comencemos con esto, XD. León, a la corta edad de 21 años, fue asignado para trabajar en el Departamento de Policía de Raccoon City, Raccoon Police Department abreviado RPD, en su división, las Fuerzas de Policía Selectas, Select Police Forces o SPF. Tras graduarse en la academia de policía, llegó a Raccoon City el 29 de septiembre de 1998 como su primer día de trabajo, pero se encuentra con una aterradora experiencia que cambiaría su vida para siempre. El 29 de septiembre de 1998, León fue a Raccoon City siendo asignado. ¿Cuánto tiempo, camarada? Krauser. Fallecí en un accidente hace dos años, ¿eso te dijeron? Así que tú secuestraste a Ashley. Inteligente. Tris y Claire perdieron a sus padres a una edad muy temprana. Ambos, huérfanos, pasaron al cuidado de sus abuelos, hasta que Tris se hizo lo suficientemente mayor para enlistarse en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Durante este tiempo, Tris se encargó personalmente de entrenar a su hermana en varios aspectos de defensa personal tales como el disparo, el uso de cuchillos y el manejo de armas de fuego. Cuando Claire ya era lo suficientemente mayor y se graduó de la universidad, sus abuelos fallecieron dejándola sola y al cuidado de Triss. Su historia comienza cuando ella se entera de la desaparición de Triss después de lo sucedido en el incidente de las montañas Arclay. ¿Y solo por eso ella está acá? <t> <risa> información sobre Hill anterior a 1998 es escasa, pero se sabe que su padre fue de origen francés y su madre de origen japonés, 6 es decir, una Nikkei, término con el que se refieren a los emigrantes de origen japonés. Gil nació en los Estados Unidos de Norteamérica y por ello su nacionalidad pertenece a dicho país. Cuando creció se unió a un programa de las Fuerzas Especiales Delta del Ejército de los Estados Unidos donde entrenó y obtuvo muy buenas calificaciones en desactivación de bombas. 11 para 1996 dejó el ejército y se unió al recién creado equipo de servicio de rescate y tácticas especiales, mejor conocido como STARS por sus siglas en inglés, una subdivisión del Departamento de Policía de Raccoon, RPD por sus siglas en inglés, en Raccoon City. Al unirse a Stars, se le asignó el puesto de retaguardia del equipo Alpha. Cabe destacar que Hill ya era una especialista en cerraduras y explosivos. En esta unidad conoció a Chris Redfield, con quien formaría un gran lazo a través de los años y los momentos vividos, a Barry Burton, quien se convertiría en un buen amigo de ella, al Capitán Albert Wesker, por quien sentía una gran admiración, y al resto de la unidad. Tal vez puedas prolongar tu vida... ¡Pero no creas que te escaparás de tu inevitable muerte! La historia de este personaje narra que su padre era un empleado de la Corporación Umbrella, su padre al enterarse del incidente de Raccoon City y del robo de la información fundamental para llevar a cabo la operación, decide demandar a la Corporación. Este suceso hizo que mataran a su madre y enviaron a Steve y a su padre a una prisión militar en Europa. Claire se encierra en una celda para cuidarse de Steve, pero entonces un tentáculo enviado por Alexia sale de la pared y atrapa a Claire, Steve logra entrar a la celda y cuando está a punto de matarla, tiene un momento de conciencia y reacciona cortando el tentáculo de Alexia con el que tenía atrapada a Claire, tras esto el tentáculo golpea y hiere a Steve quien vuelve a su forma normal. Él antes de morir le confiesa sus sentimientos a Claire. en cuanto a ella, no se sabía si sentía el mismo afecto por Steve, probablemente sí, puesto que, se entristeció mucho por su muerte. Por favor, cuéntanos qué te parecieron estas historias, déjenle like que comparte nuestros videos y si a ti te gusta toda la clase de contenido que tengo ahorita no se olvide suscríbete, activar todos los mensajes así estará llegando todas las maneras a nuestros videos. Como los sitios las redes sociales a mí me encuentras en todos lados como Seijuro Tsushima al Instagram búscame como Seijuro 1995 así lo demás suscriban. Así sea el mundo creepy Z como Arturo Espectral3014 en Vengeance si todavía no lo han hecho pueden hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá pronto en tu pantalla sin más preámbulos nos vemos después. Adiós.